Saludos desde Shanghai. Esta es la parte de Pudong eh, y atraviesa el río Huangpu y divide a la ciudad en dos partes. En la parte esta es la parte antigua, que se llama de Boom que ya lo hemos explicado en otros videos. Este antes era el antiguo edificio de HCDC. Uh -huh. Antes de que se cambiara al otro lado, que es Pudong, a la parte más moderna. Pues tenemos el Banco de Tailandia. Este que está... Este. Este es el Banco de Tailandia. Ese edificio antes era el Banco de los Mercaderes de China, ¿no? Entonces todos estos edificios que ven aquí eran de bancos, de hoteles, eh, eran, pues, sí, muchos bancos que son, este, o, bancos de acá, de asiáticos o compañías navieras, porque esta parte era como antes el antiguo como, puerto donde llegaban mercancías y todo. Ahora ya se han migrado, han hecho otros puertos eh, y ya esta parte la dejaron como, pues, más, este pues ya arreglaron los edificios y todavía siguen algunos bancos, pero pues ya, ya tienen diferentes funciones, no las que tenían antes. Y es la parte nueva que se llama Pudón. Todas esas eran tierras de cultivo, y que pusieron, o sea, construyeron ahí ya toda la parte nueva de Shanghai con corporativos internacionales, se encuentran de ese lado, está la torre de HCBC, y okay. tiene una gemelita, nos dimos cuenta que el edificio, este es HCBC y el de lado es su gemelito, pero es otro banco, pero pues la de HCBC es esta torre, tiene toda la torre, pues este, este es el edificio Jin Mao, este al que nos subimos, está muy padre, tiene arquitectura china, este es el Financial Center, Shanghai Financial Center, está padre este edificio y este gigante va a ser el nuevo, la Shanghai Tower, Shanghai Tower. Uh -huh. Y el más icónico, eh, yes. representativo, es la Perla del Oriente. La Perla del Oriente, que es una torre de televisión. Los, está muy padre esta zona, nos gusta mucho. Y hay un túnel también, el túnel que te atraviesa por abajo del río. Eh, sale de por aquí. Y termina... Y te saca acá, del otro lado. Uh -huh. Este es eh, nuestro último video de Shanghai. Ya nos despedimos, entonces ya, ya nos vamos. Eh, nuestras, oh, nuestra opinión de Shanghai es de que sí es un lugar muy padre, que tienen que conocer. Y pues sí, los chinitos sí son, son raros, pero al final, pues ya empezamos a, este, a, a comprender un poco cómo pues, la ciudad. Y pues ya nos vamos, esperamos regresar otro día. Tipo, bueno, gente aquí para que es otros resort europeos, este, no, aquí en Sanja en y la iluminación cosas. sí nos sigue sí. Muy impresionando porque